Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Karina. Qué bien se te ve. ¿No es cierto? Sí, porque hay algunas, personas, este, hay algunas personas que me retan cuando no, no me arreglo lo suficiente. Bueno, bien, bien. No sé a quién te referís, pero me, la verdad que lo apruebo, a esa persona que te reta. Bueno, nueva temporada, Carmen. Nueva temporada. La verdad, ya los estaba extrañando mucho. Eh. Muy largas fueron estas, estas vacaciones, ¿no? Sí, sí. La verdad fueron muy largas, con muchos, eh, la verdad, muchas sorpresas, muchos conflictos, muchos problemas, muchas crisis, eh, muy duras, realmente. Ajá. Eso lo, lo podrás ver en el diván. Eso lo veo, lo veo en el diván, este, lo veo en las videoconsultas, que son muchas. Uh -huh. eh, en realidad, en realidad sí, se ve, se ve mucho. Se ve incluso por el balcón en la calle. Claro, eh, también. Eso porque es. en realidad yo no salgo. Te, te diría que casi para nada, porque mi barrio es un barrio complicado. Uh -huh. De mucha gente. Bueno, Carmen, arrancamos esta nueva temporada, ya hace cinco años que estás en la radio, cinco años es un montonazo, es hoy veía un... y digo... ¿cuánto hace que Carmen está acá en el magazine? Y me saltó cinco años. Eh, wow. La verdad que, que es un montón, pero bueno, lo disfrutamos porque recordá cuando dijimos, eh, ¿qué más poder hablar? ¿Qué más poder analizar? Y ahí salieron los hechos reales del año pasado y, y de esta temporada y que nos sorprende. Claro sí que nos sorprenden, la verdad que eh, hechos reales en este momento, eh, te diría que cambian minuto a minuto. Tal cual, minuto a minuto cambian los hechos reales, la verdad que nos sorprenden un montón, y, y hoy nos toca un tema que vos trajiste, que podemos charlar, que es el silencio, por eso permanecimos en silencio al comienzo, ¿no? Ajá. El silencio que... ¿Qué le pasa a la gente grande? ¿Qué le pasa a los chicos después de un año de, de encierro? ¿Qué le pasa a los grandes también por el encierro? Hoy vamos a hablar del silencio, Carmen. Sí, el silencio, el silencio que eh, de alguna manera nos tocó de cerca a nosotras en este momento, sin ninguna, por más que hicimos Todas las previsiones y todos los caminos que podíamos. Y el silencio nos tocó. Eh, sí, hablamos nosotros del silencio. Eh, nos olvidamos de hablar del silencio en las familias y de las familias. Porque si sí, comentamos el silencio de los chicos, eh, con respecto a las clases, a la presencialidad de las clases, eh, a lo que yo desde otro lugar comenté, el silencio de las personas mayores. Las personas mayores que, que no, no salen porque, porque tienen mucho miedo, porque son las más vulnerables. Este, y, y la verdad, la conexión para muchos desde de Internet es mucho más difícil incluso que para los chicos. Totalmente. Porque, porque los chicos de alguna manera tienen un manejo de la tecnología que, que a veces ayudados por sus padres y a veces no, pero tienen un manejo de la tecnología que los adultos mayores no tienen, y que además les cuesta el doble y el triple poder eh, eh, aprender a esta altura de la vida eh, nuevas tecnologías. Eh, desde todos los lugares, digamos. ¿no? El tema de la presencialidad en las escuelas, que es un tema que acá hoy hace una hora se estuvo, se estuvo hablando y el jefe de gobierno de la ciudad estuvo comentando, es un tema muy complicado. ¿Por qué es un tema muy complicado? Porque sí, es cierto que no, eh, las escuelas tienen una función no solo educativa, sino también social. Sí, eso es verdad, pero la principal función es la educativa. Entonces, lo que, lo que me parece es que si bien es cierto que se pueden perder con, el, este, con las clases virtuales, se pueden perder la parte social, también pensemos en que a lo mejor en la casa hay mucho silencio. También en la casa deben estar preocupados los padres. También los tíos, también los abuelos. Se, se juntaban los niños con los abuelos. Eh, independientemente de eso, yo te digo, acá desde los hechos reales, yo tengo una escuela a una, dos cuadras de mi casa. Pero no, el tema no solo son las clases, el tema la salida de los chicos de, la, de las clases y de la escuela es un desastre. Realmente es una aglomeración de personas sin cuidados, sin, sin eh, distanciamiento, muchos sin barbijos, porque claro, sí, yo entiendo, comparten eh, eh, el espacio, la... Pero no es que comparten el espacio con todos los eh, papás de los otros cursos. Es muy complicado, realmente es muy complicado. Yo, eh, no sé, la verdad eh, eh, me he encontrado con colegas de, este, de psicoanálisis pediátrico, infantil, de... Este, psicología evolutiva, y tenemos unos que piensan que sí y otros que piensan que no. Digo? Ayer, Carmen, eh, te digo el tema del silencio, ¿no? Hablando con los chicos que asisten a, a clase, casualmente con Mati, que lo dijimos al aire en la radio, estábamos viendo esto, ¿no? De repente... Eh, sus compañeros no participan en clase, claro, venían de un año con micrófonos apagados, porque quizás no tenía micrófono en la computadora, porque se acostumbraron a, a silenciar, total podían y, y vos viste cómo son los chicos, tienen una excusa, aprovechan, pero lo que un adolescente destacaba ¿no? el silencio en clase, el, la falta de participación la charla con el, el ida y vuelta con el docente, y el ir para adentro, la individualidad. Eh, esto, más allá de, eh, de lo que puede ser, de qué prioridades tenemos que tomar a nivel nacional, ¿qué pasa con el análisis de un chico que perdió la participación de opinar y que se queda en el silencio desde la psicología, no? Desde la psicología tenemos que empezar a pensar qué pasa con el entorno. Porque vos me estás hablando de la escuela. La escuela es un espacio de un momento, no es un espacio de toda su vida. Al contrario, yo te diría qué pasa con la, con la familia. Cuando digo el entorno, no solo digo mamá y papá. Digo, estamos en un momento, que es mamá, papá, el abuelo, los tíos? Eh, se, si, si tienen la suerte de tener tecnología, hacer un Zoom, hacer un, una videollamada con la tía, con, con la vecina, con, los chicos llegan, se prenden en esas cosas, se, se van a ir prendiendo... Uh, eh, estamos en un momento donde la creatividad en función de eso. Yo te digo, yo eh, participo en varios grupos, y el grupo de personas mayores, lo, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un, un cine debate, por Zoom. Vos dirás, la verdad que un cine debate... <ríe> no sé, sí. no bueno... Eh, sí, se apagan los micrófonos, pero no te puedo decir, parecemos monitos haciendo seña para que alguien nos abra. Claro. Pero eh, digamos, ese tipo de cosas, es porque de alguna manera nosotros estamos en un grupo y, y sabemos que a nadie le va a parecer mal que yo haga así para saludar. Eh, y que no importa lo que van a decir, y que eh, eso es lo que hay que conseguir, y hay que conseguirlo desde la familia, insisto en lo mismo, por favor seamos creativos, esto además, como nos pasó a nosotros. Eh, porque nos están pidiendo por otro lado de todos los lugares la planificación, Ajá. Se puede planificar, señores, no estamos en momento de planificación. Como decíamos recién, los hechos reales están cambiando minuto a minuto, diez minutos a diez minutos. Lo que sí tenemos que priorizar es, ¿cuál es lo esencial? Lo profundo es que los chicos estudien, sí, sí. En función de eso, busquemos la forma, que los chicos se conecten, sí, busquemos la manera. Yo te digo, en la ciudad de Buenos Aires, a mí me consta que las computadoras que se estaban dando en otras épocas, no se dan. Pero con el silencio, vamos, volvamos al silencio, porque es el tema de hoy, ¿Qué, ¿cómo...? Eh, ¿Cómo manejamos el silencio desde la psicología? Desde la psicología no tenés otra forma de manejarlo que hablando. ¿Y qué si pasa te, con esto que, que se si quedan te, callados ¿Cómo? ¿Qué pasa con esto que chicos que o chicos o gente grande? Porque hablábamos sí. esto también de la gente grande, de lo que el encierro trae, de no tener una comunicación fluida porque no pueden salir. ¿Qué pasa con los silencios que cada vez son más, este, más grandes dentro de un ser humano? Desde la psicología. Si yo, por ejemplo, que me ha pasado... Tener en el consultorio una persona que no habla, viene, cumple, no habla. Yo tengo dos posibilidades, hablo y le dejo su espacio para hablar, no hablo y tengo 45 minutos de silencio. Ambos. Y recontrato. O sea, discúlpeme, pero yo adivina no soy. Soy una profesional de la salud mental. Necesito que usted diga alguna palabra. Si no, no estamos para perder su tiempo, su dinero, ni mi tiempo. No, bueno, lo que pasa es que yo soy muy callada, no sé qué decir. Bueno, ¿cómo viajó hasta acá? ¿Cómo vino? ¿Cómo se conectó? Cuénteme. ¿Cuánto desde la psicología, no? ¿Qué tolerancia se le da al silencio de, de un paciente, Carmen? Depende, depende cuál sea el, el caso digamos uh -huh. eh, yo tuve por ejemplo un paciente en silencio total casi eh, derivado por un juzgado eh, lo atend la atendí porque era una mujer durante un mes ¿Y siempre en silencio? Siempre en silencio. ¿En silencio no? Hola Juanita, ¿cómo le va? Bien. ¿Qué novedades, Juanita? ¿Cómo pasó la semana? Bien. Para mí, silencio. Claro, pues no transmitía eh, nada, pero no transmitía nada con la palabra. ¿Y sus gestos? Tampoco. Porque además yo con los gestos, yo trabajo con la palabra. Yo con los gestos te puedo decir, por tus gestos sé que estás enojada, o pienso que podés estar enojada, pero nada más. Yo trabajo con la palabra y lo que yo pueda hacer con todos los gestuales es una lectura y una interpretación mía, claro. no, de, no del paciente. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que hice con esta señora? Que le iba todo bien en la vida. Eh, primero decirle que la verdad me tenía que dar la receta porque a mí no me iba tan bien. Yo tenía algunos conflictos en mi vida. <ríe> Después de eso, te digo que fue un mes, porque yo tenía que mandar un informe al juzgado al mes. Y yo mandé el informe. Diciendo que la señora asistía responsablemente a su horario de terapia, no comunicaba ningún conflicto, ni articulaba palabra Lo que me ocasionó que la señora viniera a la semana siguiente articulando palabras no muy agradables para mí, y yo explicándole que lo único que estaba haciendo era hechos reales. Realidad, yo no puedo decir que ella me decía lo que no me decía. Si me decía que estaba todo bien, estaba todo bien. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese límite, de alguna manera el juzgado lo que hizo fue poner límite, ella empezó a hablar. Uh -huh. Entonces, lo que vos decís esto, ¿no? que hablábamos de lo que pasa con los chicos en las aulas, eh, la falta de, eh, de hablar de esto, de la participación, ¿depende del docente, entonces, de cómo maneje la clase? va a depender del docente, pero no solamente del docente, porque el docente, eh, en general, no es que se maneja solo, el docente también tiene eh, eh, una, eh, un reglamento, también, tiene, también le bajan las indicaciones desde las autoridades de la escuela hasta las autoridades del ministerio. Entonces, va a depender del docente, va a depender de la escuela, porque el protocolo el protocolo que los docentes tienen que armar. No, no es que lo arma el docente, se lo dan armado. Lo que, sí, lo que sí puede hacer es de repente tomarse cinco minutos antes de que empiece la clase y hacer un intercambio de Zoom con los chicos. O sea, o cinco minutos después. Hay que ver eso cómo se maneja. Y lo que también se puede hacer es que desde la casa, insisto, hagamos muchas videollamadas, que los chicos se conecten con las familias, con los tíos, con... Eh, para ellos pueden ser... Lo que pasa que yo entiendo también. Los padres también están muy complicados con el trabajo, con los problemas con las enfermedades de, a veces, otros de la familia. Eh, y también, pero no le podemos achacar a la escuela todo, porque hay una cosa que tiene que quedar clara. La escuela no es una guardería, eh. no lo es. Ni una guardería infantil, ni una guardería adolescente. Eh, eh, estamos ahí eh, medio en confusión, estamos medio en confusión, porque a los adolescentes también les sirve las clases presenciales, pero no son imprescindibles, sí son imprescindibles desde lo social, pero las, las reglas, las normas, eso tiene que ser respetada también desde la casa, o es que resulta que las escuelas o, o las eh, instituciones de educación superior son las que tienen que poner las normas. No, señor. Las normas las tienen que poner las familias también. Entonces, a ver, vea, pensemos, insisto, seamos nosotros más creativos. Incluso ayudémonos entre los vecinos, entre la gente del club, entre los amigos para ver qué podemos hacer, qué horario tenés vos libre para que le hagas la videollamada con mi hijo, Haz alguna cosa más, porque la situación es mundialmente muy complicada, lo escuches por donde lo escuches, lo escuches de cualquier lado de la grieta, es muy complicada, entonces, eh, eh, tratemos no, la verdad independientemente del tema de los eh, eh, como es de las escuelas el silencio de los chicos es duro y es duro para nosotros sobre todo no, porque no, claro. se... el, no, eh, el silencio de los chicos esto ¿no? es duro para, para nosotros no escucharlos expresarse no escuchar, decir lo que sienten realmente es, es duro. Bueno, Carmen, veremos qué pasa la semana que viene con todo, porque el mundo cambia, el hecho real puede ser otro, así que bueno, vamos a ver qué pasa sinceramente con este mundo que vivimos, que nos toca vivir con esta pandemia, así que te agradezco tu participación, tus silencios y tu acción también. <risa> Nos vemos la próxima. ¿te Nos vemos la próxima. Un beso grande, Karina, y saludos mucho, los quiero mucho a todos, los pinamarenses, que hace mucho que no voy. Tal cual, besote, chau, chau. Perfecto. Y así seguimos en la tarde del Magazine, con vos y para vos, hasta las 4 de la tarde. Ya venimos.